Un hombre fue apresado acusado de robar varias piezas de ropa en una tienda en el municipio de Pimentel. Al ser cuestionado, aseguró estar arrepentido de cometer el delito. A se unos pantalones. ¿Cómo es? A unos jeans se le unos pantalones. Y yo ¿Habías robado tú en más lugares? ¿Qué fue todo lo que no te robado? Entonces, para de chancleta y el pantalón. Te llevaron a la fiscalía a ti, ¿es cierto? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Me cantaron tres meses para allá. ¿Tres meses? Para la fortaleza. Ah, no voy la fortaleza, yo no sé para me llevar yo no me viero. ¿Te arrepientes tú de eso? Yo estoy arrepentido. Por el hecho, le fue dictado tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Cámara José Tifá para N. Giovanni Cordero.